Regálame un like Regálame un like Hey, bienvenidos a ClassyMes Yo soy Classy, acabo de llegar de trabajar y me dieron muchas ganas hacerme un look que ya tengo unos cuantos días por hacerme aquí se los muestro lo vi en instagram y hoy sí me voy a sentar a hacérmelo aquí les dejo a mí yo del futuro y si les gusta como ella quedó quédate para que veas cómo lo hice Aquí está el look que hizo esta chica en Instagram. Me voy a poner un poquito de concealer blanco, corrector blanco, aquí en los párpados para que la sombra, las sombras que me voy a poner ahora para hacerme el look se fijen bien y queden bien intensas. Si yo me lo pongo encima del párpado así con polvito seco, pues se va a ver, pero no se va a ver así tan intenso. Voy a tener que entrar los perros y decirles que se callen la boca. Otro truco para que las sombras queden bien intensas es mojar un poquito la brocha antes de tomar el pigmento o luego de tomar el pigmento puedo meter la brocha en el color y luego echar un poquito de spray fijador de maquillaje o puedo primero mojar la brocha y tomar el color voy a tomar un poquito de spray fijador de maquillaje y lo voy a meter en el color directamente yo voy a usar este azul de la paleta de sleek ultra mates versión 1 el azul más oscurito no me puede quedar el el look exactamente idéntico que a ella porque wow porque yo no sé qué sombras ella usó, yo voy a usar las que yo tengo, colores parecidos. Voy a tomar el verde más intenso de la misma paleta, pegadito de el azul. Difumino un poquito entre el verde y el azul con cuidadito. Ahora voy a tomar un verde más clarito, este verde, y voy a ponerlo cerca del otro verde. La orillita, así. Voy a tomar este amarillo de Kiko Milano, es bastante pigmentado, pigmenta muy bien. Para el naranja y el rojo, voy a tomar estos dos de aquí de mi paleta de Catrice Cosmetics Neon ea Es bien difícil, es muy difícil cuando tienes el párpado así como yo, que no es tan grande y el párpado caído, como que encontrar espacio para tantos colores El truco es no desesperarte si ves que, que al principio no se ve bien, tú sigues trabajando en los colores Puedes ir aplicando un color el otro, luego volver hacia atrás Hacia el primero y así Porque si no, no se hace nada fácil Si crees que te va a quedar de la primera Perfecto, tengo una mala noticia Yo vuelvo con el amarillo Un poquito Y limpio aquí esta división Así Tomo el rojo Voy a tomar este morado de aquí, a ver cómo se ve detrás de el rojo. Ahora vuelvo con el azul. Por último, un poquitín de amarillo por aquí. Esto no es fácil. Esto no está tan fácil como yo pensé que iba a hacer. Me cae mucho pigmento en la cara. Siento que me falta un poquito de verde por aquí. Agrego un poquito más de verde. Este look se termina cuando tú lo decidas. Tú puedes siempre ir mejorando. Y agregando tonos. Con una esponjita y con mi polvo de la cara, que está gastadito, me limpié las orillitas. Tenía máscara puesta desde esta mañana, pero ya ni se nota porque son muchas horas y le ha caído también mucho pigmento y el maquillaje que me acabo de hacer. Me voy a poner un poquito del delineador de House Laboratories de Lady Gaga, pero solamente en la orillita, aunque eso es lo que yo siempre digo y siempre me paso. Porque vi que la chica que estoy imitando se puso un poquitín de delineador. También es un truquito para que las pestañas postizas se integren más a todo el look. Y me voy a poner un poquito... Yo me puse delineador verde oscuro. Me voy a poner un poquito también de delineador verde claro. Pero solamente aquí ya más al Centro, más en la, ce la zona cercana a esto del de amarillo y el verde, por aquí. El verde oscuro por aquí y verde claro por aquí. El párpado inferior no me acaba de complacer. No sé por qué. Me voy a poner un poquito más de amarillo, tal vez sea eso lo que me falte. Me voy a poner amarillo en toda la orilla y punto. Me gusta muchísimo más ahora. Y esto no tiene fin, tú puedes seguir agregando, modificando, corrigiendo y adaptándolo a tu gusto. De todas maneras, es un maquillaje artístico y loco y puedes hacer lo que quieras hacer con él, con tu párpado. Yo estoy complacida, me gusta. Para ser la primera vez que hago algo así, me gusta mucho cómo me quedó y espero que también te haya gustado. Y si es así, regálame un like, suscríbete a Clasimes. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a Clasimes Channel en Instagram también y te veo en el próximo video. Regálame un like Regálame un like Y regálame un like Suscríbete a Kla Vete ya